Lo ha hecho en las últimas 6 a 12 horas y ...de esto estaría desarrollando fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional... ...y también inundaciones en el sureste, también en el este, noreste, parte del suroeste del país... ...hacia la cordillera central también se esperan precipitaciones importantes... ...y las ráfagas de viento, las primeras, podrían sentirse durante las próximas horas... ...acercándose al sureste, este y noreste del territorio nacional... Vamos a ver la imagen de trayectoria para determinar justamente cómo este sistema atmosférico estaría desplazándose y acercándose al territorio nacional. Tenemos. Aviso de tormenta tropical en República Dominicana, igual también en las islas del norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico. Así también desde Cabo Engaño hasta Manzanillo en República Dominicana por la posibilidad de que este sistema atmosférico pueda hacer contacto con el este o noreste del territorio nacional durante las próximas 24 horas. Muy atentos a esta evolución y también a esta trayectoria por posibles cambios que podrían registrarse durante las próximas horas. Pero anticipamos precipitaciones tanto el sábado como el domingo en gran parte del territorio nacional por el campo nuboso que acompaña a este sistema atmosférico. Han sido las informaciones meteorológicas.